Sabandita, ¿cómo andan? Espero que todo chido Que el Tony ya se la saben en un videito Más de drones y tecnología Por fin, un video esperado por machín Tiempo, pero pues aquí estamos, ¿no? fin, un nuevo dron si no han visto el video de lo que le pasó al Mavic Air, que era el dron anterior que yo tenía, les voy a dejar un video aquí, es un video de cómo se perdió la verga bien pero pues la neta si quieren ir ahí a echarse el drama, vayan a ese video este chido, lo perdí allá en Rosarito, spoiler alert, pero pues nada, todo chido, las cosas van y vienen, ahora esto es en lo que nos debemos de enfocar, vamos abriendo esta vaina, ¿no? skew eh? Cabrón, está cabrón, está madre, está chido, así es como bien nada más, bien la pura caja y donde viene pues, esta mochilita, está cagado porque la vez pasada que había comprado el Mavic Air venía así, aunque también era el Fly More combo, venía como todo así bien organizado en como en la caja y como que ciertas cosas las podías dejar como ahí, los repuestos de las hélices, cosas de ese pedo, pero... Pues nada, ahora sí viene nada más La chida es como viene este trip en esta mochilita Que la gente se ve chida, güey Está fina Supongo que pues, está hecha obviamente para el drone Pero está chida como para sacar el uso diario otras cosas, ¿no? Pero pues igual vamos a ver cómo está este pedo Está perro, güey Un jueguito de joysticks o sticks no sé si ya trae el control otros o, Y esto sea en el repuesto La neta no me fijé bien como que ¿qué traía, solo sé que traía un par de Baterías extra, la mochila El cargador y pues varias cosas Ah, desarmador, que de hecho vi como En, en algunos reviews de Amazon Y cosas así, que no traían el desarmador O los tornillos, alguna banda le había pasado Las hélices Hay varios, varios juegos de hélices Aquí más que más que claro, esta O sea, ¿qué es esta cajilla, güey? ¿Qué es? Ah, pues la documentación de DJI que probablemente luego haya que leer. Silicon para la humedad. Ah, los cables. Muy importante. Cable de conexión. Pues para conectarlo a la computadora, creo, porque también así venía el otro. Y este ah este es para el control, aquí conectas esta madre del control y del otro lado a tu celular para poderlo conectar con la aplicación y ya, el putazo, ¿no? Cargador, cabrón, es decir, la neta no sé qué pedo, el otro no el otro no traía un cargador, pero si sí, igual está chido para algo de servir, ¿no? Ya veremos en el instructivo qué es lo que... ¿Pues qué es lo que dice? ¿Para qué eso qué pedo? Pues la neta ahorita no se me ocurre, a menos de que quieras cargar como una pila sola supongo, no sé. qué más Ah, tal cual, aquí está el cargador para las baterías. Ah, aquí trae sus baterías extra, ¿no? La neta sí está más chido este cargador que el anterior. Bueno, así como a simple vista. Porque da la apariencia como de que llegas y lo pones así como en algún lugar. Aquí lo conectas, supongo ya. Ah, para eso va a ser esta madre, para conectarlo a la. Para conectarlo a la luz, aquí lo conectas. Y ya que se carguen las pilas, ¿no? La neta está más chido como este diseño Como que pues ya nada más Pones la pila aquí La conectas y ya te queda todo como chido así El otro tenía un diseño chido El del Mavic Air Que era como algo que se desdoblaba Y se metía así Pero luego estaba medio cagazón A la hora de insertar las baterías Como que tenías que meterlas de una forma En la que conectara bien Y a veces daba como problema para ponerlas ¿no? Sobre todo al inicio Como que no le llevas bien el rollo Pues este la neta Sí se me hace que está más chido Como la forma en la que en la que está diseñado está creo que es más chido por ahora entonces a ver esto aquí nada más viene por aquí el control que la neta este control cuando yo lo vi sí se me hizo más chido que el anterior porque mmm, digo no es como que he tenido muchos drones la neta solo he tenido el mavic air y este ahora pero sí se me hace como más chido este porque según tengo entendido el control se coloca aquí en la parte de arriba y aquí pones tu celular entonces creo que está más chido porque tienes como la visibilidad así y en el otro como tenías el, el celular conectado aquí abajo como que tenías que estar siempre viendo como hacia el suelo como que era increíble como de estar viendo hacia abajo o sea como por debajo de los controles y siento que este está más chido porque como estás con el dispositivo arriba como que tienes los controles y la vista arriba y no estás como agachado no sé, es como mi percepción porque a veces sentía que cuando estaba volando dron me desconectaba bien machín como del pinche mundo real y te clavas como mucho en el dron y dejas como de... Como de ver tu... Como el exterior, ¿no? la neta, si estás como en la ciudad o algo, pues puede pasar un güey y pues empujarte o arrebatarte el pinche control, que te atropellen a la verga, no sé. No sé, es cuestión como de tener más cuidado, pero siento que este ya eso lo soluciona. Y aparte como que siento que está más chido como la forma en la que se agarra, no sé. Siento que es más cómodo. Tal vez el otro es más portable porque es más pequeño, pero la neta creo que este está para mi gusto mejor con relación al que, que yo tenía. Aquí veo que tiene con los sticks o los joysticks. Entonces, pues ya se los sacas de aquí y ya los conectas, ¿no? Acá. Y este de acá. Aquí. qué Que es la diferencia que tenía el otro. En el otro como se desdoblaba algo de aquí, lo que agarraba el celular, así. Y aquí adentro venían los sticks. Como escondidos. Que eso estaba chido, pero... Pues creo que también aquí no, no pasa nada, no creo que se... O sea, no creo que se salgan, pues se siente como chido. Pues nada, ¿no? Lo mismo aquí, los joysticks, encendido y apagado. Tiene pila, eso es algo bueno, porque igual podríamos ir a probarlo ahorita, pero parece que va a llover, entonces... ¿Puedo grabar? Probablemente no se pueda. Este botón la verdad no sé para qué sea. Parece como que cambia de cámara, no sé si como para cambiar cuando estás en la vista de lo que tiene el drone o de lo que estás viendo como en el satélite. Puede ser que sea para cambiar eso y ya nos daremos cuenta más adelante. La tecla de función que tú la puedes configurar para lo que tú quieras. El botón de regresar a casa y aquí está el control de si quieres tener el drone en modo normal, en modo cinemático que... Eh, creo que el Mavic Air no lo tenía. Esto está chido porque según lo que he visto es como que hace que todos los movimientos del dron, tanto como vuela como el tildeo de la cámara, lo hace más suave. Entonces, pues obviamente todo se ve más chido, como más cinematográfico tal cual. El modo normal, que pues como ya lo normal que todos sabemos y el modo sport que es cuando ya le quitas acá los frenos bueno junto con los frenos le quitan los sensores entonces ya ese modo si sí tienes que usarlo cuando ya tienes algo de experiencia con el dron porque si se lo quitas acá de primeras de novato no si pues sí te puedes te puedes estrellar entonces yo recomiendo que pues para empezar normal no y ya cuando te sientas rudo, pues Sport. O también cuando de repente pasa que eh, llevas el dron muy lejos, muy lejos y tienes el viento en contra para el regreso y ya tienes poca pila, cosas de ese estilo. Yo sí le ponía el Sport, aunque sé que gastaba más batería y era probable que se drenara más rápido, pero era como que para meter acá el turbo y para traerlo de regreso, ¿no? El botón para sacar fotografías y grabar y acá está el botón para tildear el, el gimbal, como hacia arriba y hacia abajo. Creo que es como muy similar. Tiene como pequeñas diferencias con el Air, que el otro... un botón era para grabar y el otro para tomar fotos, creo. Creo, no recuerdo bien. Y pues esa es como la diferencia que yo veo ahorita con este. Una de las cosas chidas que he escuchado es que esta madre tiene el OcuSync, que es como la transferencia como más chida eh, de señal entre el drone y el, y el control, que siento que es una de las cosas por las que valió madre el otro, porque de repente me pasaba que perdía la señal y si era medio castroso, acá como pues, pinche pánico de que no regresaba. Entonces, según esto, este ya tiene LocuSync, que es como que una tecnología super pasada de lanza que ya la neta DJ ya ha desarrollado. Así quiero darle machín una volada güey, para... Para ver, cómo, para ver cómo jala porque siento que sí es mucha diferencia en relación al otro aunque este es un poquito más pequeño, pero el dron como tal, pero siento que puede estar más chido pero bueno, pues ahora sí, vamos a sacar la mera vena por lo que estamos aquí cuidado, con cuidado, está chido güey, la neta, eh está fino a ver cómo se quita esta madre así ya tiene estas hélices acá locochonas que están así como sueltas y el otro las tenía así normales entonces esto lo hace como un poco más compacto aunque no sé qué tan chido sea eso pero supongo que debe de ser como como buena o buena esa tecnología ya muchos de los otros drones también ya estaban así vamos a quitarle a estas madres Está perro güey Está perro pero al mismo tiempo bien pequeñito hasta siento como que es un juguete esta madre Obviamente no es un juguete, pero o así sea, se siente, ¿no? No mames, la primera vez siempre siento como que hasta se va a romper, güey, acá. Es que no mames, güey. Es una madrecita, güey. qué loco, ¿no? Mira, aquí tiene este pedo para la memoria, para conectarlo acá. Algo que sí se me hace como un poco raro es que esta madre no tiene como un protector para la memoria entonces está la interperie y no, y también el puerto de USB, entonces no sé si cualquier pinche lluviecita o agua o lo que sea, pueda como afectarle, yo esperaré que no, chale está medio rara aquí la forma en la que se le quita el pinche protector chale, está medio rara como la forma en la que se le quita el protector del gimbal que es algo que me pasó también con el anterior que acá como que no sé ¿ves? si uno está muy estúpido o no viene bien como especificado, como que pero si sí da la impresión de que lo vas a madrear, güey. Acá lo tienes que quitar con un chingo de cuidado. Pero pues parece que está, ¿no? Parece que está todo bien. A ver. Chale, las baterías vienen ceros, güey. Vamos a tener que. Vamos a tener que esperar hasta cargarlas y luego ya. A darle machín pues ni pedo banda, no podemos hacer mucho por ahora entonces pues yo creo que la vamos a dejar hasta aquí así es van animado no se va a poder hacer nada por hoy vamos a tener que esperar a cargar las baterías ya están aquí todas en su pack así que ni pedo vamos a ponerlo a cargar y pues nos vemos ahorita en un ratillo para darle el primer vuelo a ver qué tal está esta vaina que parece muy prometedora Bandita. Ya andamos aquí en el aire libre, listos para darle su primer cale al dron Primer vuelo. Esperamos que todo salga bien porque. ¡A ¡Ah, verga, güey! Siento que hay un chingo de pinches pájaros, güey. Como es ahorita temprano. Como que salen a hacer su cotorreo, desayunar o no sé. Y hay un buen. Entonces, ya les sí me preocupan un poco porque hace no mucho. Bueno, sí, hace tiempo. Con los que pues ya sigan el canal, sabrán que yo tenía antes un Mavic Air. Y esa madre la atacó. un... Era como un pinche gorrión, una golondrina, no sé qué. Y pues sí lo tumbó así como una altura como de un metro. Como de un metro de altura. O sea, no muy alto, pero pues sí lo, lo tumbó. Entonces sí me preocupa un poquillo que eso vuelva a suceder, esperemos que no, vamos a armar el dron y darle acá como que su caladilla y esperamos que todo salga chido, ánimo! Uh. Trance banda, ahora que ya está armado este pedo, hay que esperar que agarre señal, como hiciera el del meme Ok, ya tenemos el punto de partida guardado Que eso es muy importante, banda la Cada vez que vayan a volar Asegúrense de que el pinche punto de partida se actualice Porque si no, puede valer verga güey. Y si no lo creen, vayan a ver el episodio 53 Con Dan Rueda de y Donde nos cuenta cómo perdió su dron En Ciudad de México Justo antes de irse a Barcelona Solo por no darse cuenta que no se actualizó El punto de partida No mames, está de la verga, güey La neta, ahí es alguien que ya tenía años volando un dron Entonces, ahora sí que como dicen Hasta el mejor chef se le puede ir el tomate entero a ver creo que ya estamos ready ya vi que andan unos pinches pájaros acechando, valiendo, verga, güey. Aquí podemos ver la altura máxima. A ver, no me acuerdo en cuánto se tiene la altura máxima. Ah, aquí ya me está diciendo que exceder los 120 metros de altura viola ciertas reglas como de como de aeronáutica y de pedos así como de aficionados pilotos de naves no tripuladas que pues son prácticamente los drones creo que la había dejado en 250 entonces vamos a esperar a ver si llegamos a los 250 250 metros quise decir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 Es que. Bastante bien, ¿eh? Esta pinche madrecita, güey. Se ripó. Estuve poquito. Estuve grabando por ahí un poquito la pantalla, de, o sea, la aplicación conforme vas volando y yo creo que pues se pudieron dar cuenta que la neta, pinche estabilidad chida, güey. O sea, con el dron anterior que tenía, el Mavic Air, no me puede, dentro de la ciudad no me podía alejar más de 500 metros porque ya la hacía de pedo y empezaba a fallar la señal y como que pues ya no, ya no empezaba como a transmitir chido con el control. Empezabas a perder señal, la neta era bien desesperante, y bien frustrante sentir que lo ibas a perder, ¿no? De que, güey, va a valer madre y se va a caer o no sé. Y este la neta es que te da una pinche, cómo se puede decir, tranquilidad, aunque la neta se sabe que cada que vuelas un dron es como que, güey pinche sentimiento acá de pánico de que algo puede pasar, ¿no? Porque no sabes si allá puede chocar con un árbol, güey bueno, no con un árbol, pero más bien con un pájaro, un ave, un pinche águila, lo que sea, eso está cabrón, entonces pero sí te da como un buen de tranquilidad saber de que no se va a perder la señal, o sea, me alejé a más de un kilómetro, bueno, un kilómetro aproximadamente, y la neta es que no perdió ni una barra de señal, creo que llegó como a 35 kilómetros por hora en el modo normal. y de de regreso me lo traje en chinga con el modo sport y llevo como hasta 55 km por ar, un pedo así, la neta chulada esa madre, digo falta como calarlo en otras situaciones un poquito más chidas o no digo que controladas pero sí que no sea como aquí nada más en, en la casa, me gustaría saber como hasta dónde pudiera como llevarlo en distancia, eso estaría la neta inchingón. chingón, pero pues ya eso lo vamos a dejar para un siguiente video espero que les haya gustado esto, si les gustaría que hiciera una prueba con el dron en algún otro lugar o de alguna otra forma, estaría chido o si quieren como fotografías de algún spot en específico, que crean que se vea chido, también pasen ahí la ubicación, síganme Instagram, ahí me la pueden escribir y no hay ningún pedo ahí les contesto, ahí estamos en contacto pues nada, creo que para hacer las primeras impresiones está bastante chido, esperemos seguir haciendo videos tanto de la chamba como de skate, como de este tipo de, de cotorreos más adelante comparten el video con sus compas, denle like inscríbanse al canal si aún no lo han hecho en un botón rojo que está por aquí abajo un pedo así, pues nada, creo que es todo nos vemos en un siguiente video, recuerden que los campeones no usan drogas, animo a banda